8 de la mañana, 20 minutos. Miren lo que tenemos aquí. Mirá, acá está la gente de. Vale, para vos, Diego Zuliani. Aprende. Cuando llegan bolsas, sí. es porque llega Pablo Lula. Sí, tal cual. Pará, va, vamos a mostrar. Eh, tiene una muy linda agenda. Muy buena. Sí, muy ahí buena. está. Ahí está, mirá. La agenda ecológica, exactamente. Ahí está ¿eh? la gente de, de Valerza, eh, bueno, y toda la, la, la familia. ¿eh? Ahora yo me ahí. pregunto, ¿llegaron lo, los regalitos de Buenos Aires? Viste que cada vez que se va alguien, uno qué hace? ¿Qué ¿Sí? regalos. ¿Eh? Trajes bueno, claro. <risa> Pablo Luro estuvo en Buenos Aires porque hay novedades. Uh -huh. ¿Valerza? También está en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo Luro? Andan, buen Paulito? día, bienvenido. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente. ¿Cómo van también? Bien, ¿Qué? sí, sí, sí, tranquilo. Bueno, igual los regalitos los traje durante tres años, no tuve que irme a Buenos Aires para tener regalo, Tiene razón. ¿no? Eh, Todo es más, que sí, eh, que mirá, siempre. mirá, mirá, lapisera, la lapicera, la lapicera, esta es una de las últimas que, que mandó Paulito Luro. De verdad, siempre que viene, manda sí. algo, trae algo, así que para vos, Zuliani, la prende. <risa> Lo que pasa es que, bueno, Diego le regala a fin de año un concierto en vivo, así que Exacto. eso está. Estaba... Claro, eso ya es top, es real. verdad, es cierto, es cierto. Arte, él sí, regala arte. Pues... Regala música, eh, Diego Zuliani. Eh, Pablito, eh, estás en Buenos Aires, eh, contanos un poco qué es lo que estás haciendo, porque Diego, cuando arrancábamos el año, cuando arrancábamos de 7 a 9, algo había comentado de que habían abierto ya las, las oficinas y estás vos allá. Bueno, un poquito lo que habló Diego anteriormente. Recién escuchaba que hablaban de Mirta Legrán. Bueno, como dice Mirta Legrán, el público, el público se renueva. Uh -huh. Anteriormente yo estaba como responsable de inversiones en Valerza, hoy estoy en Commercial Manager. ¿De qué se trata un poquito esto? Con Diego empezamos a ver, hoy con 900 inversores, ya uh -huh. casi 140 inversores estaban fuera de la provincia y 80 estaban focalizados en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. donde abrimos unas oficinas. Esto se da por el crecimiento sostenido de la empresa y la vorágine. Pero lo más interesante de todo esto, que a mí siempre me gusta escuchar y saben que me encanta la fidelización del inversor, el asesoramiento, era charlar con estos inversores de diferentes provincias y darme cuenta que tanto el inversor que recién arranca a invertir como alguien que hace cinco años invierte, comete generalmente los mismos errores. O sea, Uy. sigue cometiendo, a pesar de que ya hace mucho tiempo que está invirtiendo, sigue cometiendo los mismos errores. Así es. Por eso uh -huh. hoy traje unos tips para empezar a invertir. Dale. Para que puedan empezar a entender un poquito de qué se trata el mercado. Arranco, ¿les parece? Uh -huh. Dale, Dale, sí. ¿Dale? Para mí, punto uno, y esto se viene el día de mañana en los colegios, es educación financiera. La uh -huh. de, eh, hay hace 10 años, vos para invertir en el mercado tenías que ser prácticamente contador. Tenías que saber leer un balance, un patrimonio neto, unas ventas. Hoy está todo en el mercado. Mira, te doy un ejemplo. Hace un año de la pandemia estaba todo parado. Uh -huh. Cualquier acción que vos hacías orientada, por ejemplo, a petroleras, la acción estaba baja. Uh -huh. ¿Qué pensaba todo el mundo? Cuando el transporte empiece de vuelta a funcionar, los aviones a funcionar, ¿qué iba a pasar con las petroleras? Van bueno, y... a empezar a, a subir, subir uh -huh. claro. Bueno, lo que acabas de contestar es un análisis mercado. Hoy todo se analiza por el día a día. Por eso le digo a la gente que es fundamental leer muchísimo. Hoy tenemos todo el alcance de las manos con Internet. Podemos leer y aprender muchísimo. Un punto que dice, no invierta en lo que no entienda. Parece lógico, pero es muy lógico. La gente, por ejemplo, invierte en productos que no sabe si puede rescatar parcialmente, si puede rescatar totalmente. Pasa con el Bitcoin, Pablo. También. ¿O me, o me equivoco? Si tenés penalidad, si tenés liquidez. Ese es un tema que un día uh -huh. tenemos que meternos. Parece muy fácil entrar en Bitcoin después para salir. Es complicado. Es complicado, Ajá. tenés que cambiar por otro activo. Y hay algo que también que es chequear la información oficial. Por ejemplo, Valerza está regulado por la CNB y estamos en AIF. La AIF es la autopista de información financiera. Uh -huh. La gerente de operaciones está constantemente macheando con nuestra nave madre, que es la Comisión Nacional de Valores. Uh -huh. Y tenés que ver las inscripciones municipales, provinciales, nacionales. ¿Se acuerdan que ustedes siempre me preguntaban cuál es lo que más me preguntan a mí? Que era pesos o dólar. Sí. Hoy, el inversor, lo primero que me pregunta es contar un poco sobre esta plataforma electrónica que da resultados increíbles, uh -huh. sí. con tasas enormes. Bueno, eso en algún momento lo vamos a charlar, meterse en una camisa de once varas, lo vamos a venir a charlar <risas> especialmente. Pero hoy está todo Internet. Cuid de la empresa, tenés que analizar muchísimo y saber dónde estás invirtiendo. Claro. También lo hablamos, que la vez pasada, es el perfil de inversor que tiene cada uno. Uno tiene sí. que saber uh -huh. si es conservador, si es moderador, si es arriesgado. Hay un video en YouTube que hacemos un ejemplo con Nancy, que tiene más de 3.000 visualizaciones, Ajá. se vio muchísimo, donde damos un ejemplo con un simple test: ¿qué tipo de inversor sos? Después, algo que veo que es que no pongan todos los huevos en la misma canasta. Esto no solamente Bien. por riesgo, sino volatilidad. Uh -huh. ¿Qué significa? Grandes empresas el año pasado han reperfilado sus pagos. Entonces, si vos tenés tres huevos y uno no te pagó, por lo menos dos te van a pagar. Eso significa claro. el concepto de distribuir un poquito. Uh -huh. Eso, para mí, es, es fundamental. Ser precavido, digamos, es como que siempre, tener un siempre. plan B. Yo a mi propio inversor siempre le recomiendo lo mismo, diversificar sus operaciones. Es fundamental. Y hay algo que es adaptar las inversiones a los plazos de cada uno. Lo hemos hablado. El argentino es cortoplacista. Hay que ir a mediano o largo plazo. Pero desde, como hablamos siempre, una persona que recién arranque y quiere comprar un par de zapatillas, o viajar, o pagarte el colegio de los chicos, uh -huh. eso lo tenés que planificar. Y eso, ¿cómo lo haces? A través del asesoramiento. Por eso siempre recomendamos que se asesoren antes de invertir. Repito, he charlado con muchísima gente, me he entrevistado con muchísima gente y tiene errores muy comunes. Uh -huh. sí. eh, y pensando en, en tu, el rol que estás cumpliendo ahora, Pablo, en, en Buenos Aires, y escuchando a los inversores de Buenos Aires y a los de acá de Jujuy, eh, ¿cometen los mismos errores? Eh, ¿Invierten de la, de la misma forma, digamos? Sí, un ejemplo de lo que... Cuando empecé hablando, hay gente que hace siete años que invierte en el mismo producto y no sabía si tenía liquidez, Ajá. si le cobraban una penalidad por rescatar parcialmente. Y el, el inversor de Buenos Aires es muy parecido también al jujeño, es muy conservador. La gente Ajá. hoy con todo este... A ver, panorama que hay económico, ¿viste cómo es la gente? Ahora está todo un poco más tranquilo y te dice es la calma que antecede al huracán. Siempre le están sí. buscando algo. Cuando había corrida bancaria, estaba corridas bancarias. O sea, por eso es fundamental el contacto con tu asesor de inversiones, que te dé tranquilidad, que te diga, bueno, no estás cómodo con los pesos, anda por los dólares. Y, bueno, eso es un poco siempre lo que hablamos, uh -huh. la charla y el buen asesoramiento. Igualmente creo que, Pablo, esto se va a repetir en distintos puntos de la Argentina, ¿no? El argentino me parece que, que somos así muy, muy desconfiados de nuestra propia economía y de las, de las demás también, porque claro, nos ha ido tan mal en muchas ocasiones que hay que empezar a cambiar o o quizás empezar a enseñar nuevas formas ¿no? de poder invertir eh, con más seguridad. Sí, sí. Bueno, si yo veo los videos con ustedes hace tres años, las la, la palabras que más repito es ser conservador, volatilidad y inestabilidad. En este país hace 10 años, o 15 uh -huh. o 20, tenemos que usar para mí productos conservadores. Y hay una estadística muy buena que dice que los inversores solamente el 5% de lo que invierte lo hacen en monedas como Bitcoin o algo un poquito más arriesgado. El 80% es muy conservador o moderado están buscando directamente la renta. Eh, yo me quedo, Pablo, con lo que decías al principio, el, el primer punto, eh, de que los chicos comiencen a tener contacto con el mundo financiero en el colegio o en la escuela. Hoy con el tema Bitcoin y con el tema teléfono, que vos también lo remarcabas recién, ¿El cual? los chicos hoy vos te sentás a hablar del de, de mundo financiero y tienen una idea a comparación de nosotros, digo yo nosotros, eh, me, yo, eh, levanto la mano, que realmente... Tengo 33 y por ahí, eh, ahora escuchás hablar un poquito más, pero eh, cuando éramos chicos no teníamos casi ni idea. No, ni no, idea. yo particularmente ni empecé con las inversiones a los 24 años porque empecé trabajando en un banco. En claro. la realidad. Ajá. Pero hoy los chicos ya hay... Por eso yo siempre digo que se vienen épocas para adelante muy buenas para Argentina con respecto al tema del dólar, porque ya los chicos directamente no están dejando la plata abajo del cajón, están empezando a invertir. Claro, invierten. Está cambiando Ajá. culturalmente. Se viene una generación de chicos que hacen mover la plata que hacen colocaciones, que invierten en Bitcoin, ¿no? o viajan. Uh -huh. Nuestros padres, o una nuestra edad, yo estoy casi en los 40 años, éramos esa costumbre de sí, no, no, agarrar no, claro. y guardar abajo. Nuestros padres guardaban los dólares abajo uh -huh. del colchón. Tal cual, tal cual. Y de y viajar, de viajar ni hablar. Y como siempre cuento, hoy vos llevas 10.000 dólares a, a, no sé, por ejemplo, a Europa y te dan 8.000 euros. El dólar también devalúa. Uh -huh. No lo vean siempre como una moneda. La propia gente que ahorraba en dólares, hoy, por ejemplo, está ahorrando en Bitcoin o en cualquier otro sí. instrumento, cualquier activo, que supere porque el dólar haber emitido por la pandemia también tiene una devaluación. Igual que el peso, el dólar. Uh -huh. Nosotros aquí en esta columna con Valerza lo que queremos lograr es que la gente se anime, ¿no? A que cualquier persona puede invertir. Uh -huh. No hay que ser un gran empresario, no hay que tener un gran negocio como para poder ser inversor. Todos podemos ser inversores. Uh -huh. ¿Y cómo tiene que hacer la gente, por ejemplo, Pablo, en estos momentos, si hay alguien que quiere empezar a asesorarse, que tiene algunas dudas, que quiere indagar un poco más en este mundo financiero? Bueno, a través de todas nuestras redes sociales que aprovecho que hay un sorteo por Pascuas, en los sí. cuales pueden ganar un huevo de 4 kilos. Ajá, Entran rico. en las redes sociales de Valersa, ya sea en Instagram, Facebook YouTube. Se pueden escribir, lo están sorteando creo que el día de mañana. O nos mandan un mensaje al 388-520-6730. Lo que quiero aclarar es que sigo estando en Jujuy. Solamente son 10 días al mes que voy a Buenos Aires. Sí, viajas y vuelves acá, Sí, porque, porque... si no me van a echar de casa. <risa> Pero bueno, voy y vuelvo. Así que tengo mi inversor acá, mi inversor también en Buenos Aires. Pero uh -huh. bueno, la verdad es que estamos muy contentos con este crecimiento sostenido que tiene la empresa. Y todo lo que se viene que le vamos a ir contando de a poco con Diego. Bien, Bien, Pablo, la verdad que siempre un gusto tenerte aquí. Eh, por supuesto, invitamos a la gente también a poder consultar. Las uh -huh. consultas son sin cargo, sí. pueden eh, mandar su mensajito y les van a responder y a animarse, ¿no? A veces en la, hay en que animarse. las oficinas animarse. Est están atendiendo en las sí, sí, normal? Sí, no, sí, nosotros nunca dejamos atender. tenemos normalmente de 8 y media a 13 y de 14 a 17. Nos mandan un mensaje al 388-520-6730. Facundo, Lara sí. o yo, lo vamos a tener. Me, me refería, Paulito a lo, a lo presencial. Digo, la gente puede ir a la oficina. Con todos los protocolos. El año pasado con, se, se complicó. Sí, sí. Con todos los protocolos lo vigentes los esperamos. Uh -huh. Pidan un turno, por eso estamos el tema de los turnos también. Y, y participen cosa, de ese huevo de, de, cuatro cuatro, mil, de, de por, day, por cualquier favor. Cualquier cosa ponen Valerse Inversiones, por ejemplo, en, en Instagram o en Facebook o en las redes sociales y les va a salir todo el perfil. Siempre van publicando cosas Así también es. del mundo financiero. Está, está bueno también. Eh, Paulito muchísimas gracias por haber venido. Te okay. esperamos yes. en, en cualquier momento. Dale. Sos parte del equipo también de Valerza, así sí. que o viene Pablo, o viene Diego, o viene Diego, o viene Pablo. Así que aquí estamos en de 7-9. Un gusto, chicos. Gracias.